Un día más en tu vida. Sí, hermano, hermana. Un día más. Un día más en tu familia. Un día más de crecer en la vida espiritual. Un día más en la comunidad. Un día más en tu trabajo. Aprovecha cada momento.